Muy buenas noches amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Hoy tenemos un título bastante sugerente, Contacto Extraterrestre. También vamos a hablar de Imhotep y los dioses. Pero vamos a comenzar saludando a nuestros amigos que estéis aquí todos en el chat. Buenas noches amigos, moderadores y sobre todo los que acabáis de llegar a este canal. Vamos a presentar a nuestra compañera de Clásicos del Misterio, Alba Espejo. Hola Alba, ¿cómo estás? Hola Rafa, buenas noches. Hoy nos vas a contar algo sobre humanoides extraterrestres. Sí. Mm, interesante. Pues vamos al lío, no tardemos mucho. Adelante, cuéntanos. Vale, pues bueno, esto pasó en 2009, eh, que fue un oficial de policía británico, que este hombre fue testigo de unos seres humanoides o alienígenas que los vio que estaban inspeccionando un, un círculo que había en, en la cosecha. Bueno, cuando pasó todo aquello, eh, el policía estaba fuera de servicio en ese momento y él vio, iba conduciendo y vio tres seres que estaban ahí en medio del campo. Entonces, para ver qué es lo que estaba pasando, porque además el hombre cuenta que él tenía un mal presentimiento de lo que estaba viendo, paró el coche y se bajó a ver qué es lo que hacían esos hombres, entre comillas. Él cuenta que eran todos de una estatura de más o menos unos dos metros y que tenían el pelo largo y rubio y, y que eran blanquitos de piel. Bueno, los vio durante unos segundos y... Enseguida escuchó eh, como el sonido de, de la electricidad estática y cuando se dio cuenta vio como estos tres seres eh, se fueron a una velocidad que él dice que es una velocidad que no era humana. Bueno, eh, este hombre, el policía, se fue corriendo a su coche y cuando llegó a su casa se puso en contacto con gente experta, llamó y les dijo que lo que había visto era un, un ovni y, y unos seres. Bueno, este incidente ocurrió el 6 de julio, mientras el oficial iba conduciendo por la carretera y al parecer, según lo que él cuenta, pues esos tres seres estaban viendo el círculo que había en la cosecha, que, que bueno, el círculo tenía así unas formas muy extrañas. Él dice que esos seres parecía que, que estaban muy interesados en lo que estaban viendo ahí en la cosecha, pero... Hay una pregunta y es que no se sabe si fueron esos seres los que hicieron esas formas ahí en, en el campo o las habían hecho antes, a lo mejor eh, unos seres de, de su misma especie o algo, o ellos unos días atrás, porque esos, esos dibujos en, en el campo ya llevaban hechos unos días y esa noche justamente esos seres los estaban viendo. Eh, hay muchos círculos en las cosechas, que bueno, incluimos este, que han aparecido en, en aquel sitio que es en Silbury High. El portavoz de policía de ese sitio, él dice que el oficial de policía eh, que, que vio todo esto, él dice que sí que se lo cree porque no, quiere, quiero decir, que dice que le cree, porque ¿por qué se va a inventar eh, lo que cuenta? Hay otro, otra persona que, por ejemplo, no se lo cree, pero bueno, los que sí que se lo creen son las dos personas que llevaban, llevaron el caso, que se llamaban Colin Andrews y Andrew Russell. Y bueno, ellos están convencidos de que este hombre decía la verdad. Eh, hay gente que, que lo que dicen es que el oficial había sido testigo de unos alienígenas blancos altos. Este tipo de alienígenas se ve que han sido reconocidos por expersonal de los gobiernos y se dice que están muy en contacto con el planeta Tierra y que lo que hacen es observar pues bueno, todos nuestros movimientos. Hay un caso que es parecido al que os acabo de contar, que este caso se descubrió el 22 de marzo de 2009, cuando el gobierno británico desclasificó muchos de los archivos ovnis que tenían. Este caso ocurrió en 1989, que una mujer anónima llamó al operador para contactar con la Fuerza Aérea del Reino Unido en Sulfoc, y bueno, eh, reportó un caso extraño que se produjo cuando ella iba caminando por, por su, con su perro, iba dando un paseo, y ella cuenta que vio un, un hombre que iba vestido con un traje marrón clarito y ella dice que este hombre hablaba con, con una especie de acento escandinavo. El hombre le preguntó a ella si había oído hablar de los grandes círculos que aparecen en los campos de trigos. Y durante la conversación, que duró más o menos unos 10 minutos según esta mujer, el hombre, este hombre, le, le dijo que era de otro planeta que se parecía a la Tierra y que sus familiares habían venido también a visitar la Tierra. Le, con, le contó que habían venido aquí con un objetivo amistoso, pero que se les dijo que no entraran en contacto con, con la gente, con nosotros, con los humanos, por temor a que su visita eh, nosotros la consideráramos como una amenaza. Y bueno, al parecer no le contó quiénes son los que le habían dicho que no se pusieran eh, en contacto la mujer que estaba muy asustada, bueno, cuando acabó de hablar con él, se fue corriendo hacia su casa y escuchó un, un zumbido muy fuerte y vio desde los árboles cómo se elevaba un objeto con, con forma esférica que iba emitiendo una luz brillante de color naranja y blanco. Y, y bueno, la pregunta pues es, ¿qué son todos estos círculos de las cosechas? Hay gente que se plantea si pueden ser portales que utilizan estos seres para, para venir aquí o puede ser que sean mensajes que nos dejan para advertirnos de, de algo, pueden ser las dos cosas, pero bueno, sea lo que sea, no sabemos muy bien qué es lo que es. Y, y estos eran los casos. Uh -huh. La verdad es que es interesante, a mí me llama la atención y me recuerda muchísimo, sobre todo cuando yo he tenido oportunidad de hablar con personas que han visto pues algún tipo de fenómeno parecido a este, es cómo lo cuentan, porque hay incluso personas que lo vuelven a revivir y como que se les ve inquietos, se les ve mal, se les ve como como mal, ¿no? De, de, de volver a revivir aquello, porque realmente algunos pasan hasta pánico, llegan a tener pánico ¿no? sobre, sobre este tipo de, de fenómenos y avistamientos, ¿no? porque algo que se escapa a la, a la norma, algo que no es habitual ver, ¿no? imagínate unos seres que salen corriendo, además de una forma eh, por encima de un corredor olímpico, ¿no? una luz anaranjada ¿no? que de repente, pam, se te eleva y es muy curioso, sobre todo los testigos cuando hablan de esto, lo hablan de una manera que quedan, se quedan fuera de, de sí, ¿no? porque es como vivir completamente una, una experiencia, una extraña experiencia. También es cierto que estos, eh, estas personas ¿no? que les ocurre todo esto, que son testigos directos, les cambia la vida por completo y de hecho es como que luego se recluyen un poquito... Y se aíslan un poquito de, de, de, de ciertas cosas. Incluso hay personas que les cambia, ¿no? Les cambia la, la visión del mundo y que para nada ni quieren aparecer en medios de comunicación ni contárselo a nadie. Solamente a personas que pueden entender lo que les ha ocurrido. O personas que investigan el fenómeno ovni, pero que se lo toman muy en serio, ¿no? Y esto es algo pues, potente, ¿no? algo que nos, puede, nos podría dejar a todos un poco fuera de, de combate. ¿no? Vamos a hablar en Imhotep, ¿qué te parece? Después de estos dos casos que nos has contado, Imhotep. Hombre, me algo... parece bien. Además, en cierta manera, yo creo que va un poco en acorde y al hilo, porque bueno, lo que acabamos de contar yo creo que son seres de otros mundos y como tú ya nos explicaste en un directo que hicimos en Clásicos del Misterio, Imhotep fue tocado en la mano de los dioses. Sí, la verdad es que hablaremos luego de Egipto y hablaremos, eh, hablaremos de un lugar donde podemos podremos ver en Egipto pues un, un muro donde está pues, todo lo que utilizaba Imhotep. ...que podemos eh, compararlo con la medicina moderna, ¿no? Pero, ¿empiezas tú con Imhotep? Vale, Adelante. empiezo yo y lo que me deje pues... Adelante. ...ya nos lo cuentas tú después. Uh -huh. Pues bueno, Imhotep eh, se puede decir... ...bueno, yo creo que está catalogado como el erudito más grande de todo Egipto... ...y bueno, fue un sabio que ejerció de médico, de astrónomo, de matemático... Eh, y de muchas cosas más, y también se le considera el primer ingeniero y arquitecto conocido en toda la historia. Fue tan grande su influencia que incluso fue elevado al rango de Dios, de la sabiduría y de la medicina, y bueno, a Inhotep se le representa como a los escribas que están sentados y tiene un papiro que está desplegado su, sobre sus rodillas. Bueno, como toda Divinidad egipcia, Inhotep tuvo a sus sacerdotes, que bueno eran los hombres que se encargaban de, de cuidar el templo, de los rituales y de honrar al dios. Uno de sus sacerdotes ha llegado hasta nuestros días en forma de momia, que se llamaba NespaMedu, este es su nombre. Y bueno, la momia co eh, contaba entre sus posesiones con dos juegos de placas de los cuatro hijo, hijos de Horus, con placas del dios tod con placas también de la diosa Isis y Neftis, también tenía un amuleto de un corazón y bueno, se han hallado, gracias a los estudios radiológicos, se han hallado hasta 25 piezas que, que habían con él. Bueno, Inhotep eh, fue el autor del complejo funerario de la pirámide escalonada que está en Saqqara, cerca de Memphis, y fue por los tiempos del rey diéser en el 2000, 2650 a.C., esta pirámide eh, necesitó la extracción, el transporte y el montaje de miles de toneladas de piedra caliza y bueno, esto fue un desafío ya que este material nunca se había utilizado en, en las grandes construcciones, lo que solían utilizar eran ladrillos de adobe que eran más fáciles de hacer y también eran más baratos. Eh, un gran problema técnico era el peso de, de la piedra, pero... Injotep lo solucionó en parte usando bloques que eran relativamente más pequeños y, claro, eran más fáciles de transportar y de manejar. Por otra parte, eh, las columnas son decorativas o están adosadas a los muros y, claro, esto no sustenta mucho peso. Y hay que tener en cuenta también que en esta época el metal que utilizaban era el cobre. Bueno, Injotep lo que hizo fue organizar todo el proceso de construcción, controlaba el trabajo de cientos de obreros eh, para realizar la primera ciudad funeraria que estaba rodeada por una muralla de unos 1500 metros de perímetro y construyó también eh, algunas edificaciones como, como el decorado y hacia el centro también erigió una pirámide de seis gradas que tenía una altura de bueno tiene una altura de 60 metros a su vez lo que hizo también fue excavar en la roca del terreno debajo de la pirámide que esto sería la tumba de, de Zoser y hay también un conjunto de, de galerías para almacenar muchas vasijas funerarias y, y bueno, estas vasijas fueron grabadas con los nombres de los predecesores. Como os he dicho antes, eh, durante siglos los egipcios consideraron a Inhotep como el dios de la medicina y de la sabiduría y antes no, no os lo he dicho pero esto fue en la época de Ptolomeo cuando fue elevado al rango de dios. El imperio nuevo fue venerado como patrón de los escribas y deidificado en el periodo tardío de Egipto para el cual lo identificaron con Nefertum que era hijo de Pat y de Nut y posteriormente se le vinculó al dios Tot, que fue una práctica común en el antiguo Egipto y, y bueno todo esto que yo os he contado y según tengo entendido, tampoco, Rafa, tampoco se conoce mucho, mucho más. No lo sé. Cuéntanos. Se conoce, se conoce. Se conoce algo más, un poquito más de todo esto. Mira, Imhotep, cuando llegaron los griegos, lo, eh, lo descubrieron, por decirlo de alguna forma. ¿no? Porque fue uno de, de los que diseñaron ¿no? la, la pirámide esca escalonada y el conjunto que está próximo ¿no? a, a, la, a la pirámide. ¿no? Es muy curioso porque este señor mmm, fue científico, conocía las matemáticas, la aritmética, médico, arquitecto, astrónomo, fue primer ministro. Conocía la geometría sagrada, ¿eh? que esto al cabo de los siglos y los milenios, lo que escucháis es Zeus bebiendo agua, al cabo de los milenios eh, fue um, rescatado ¿no? por otros matemáticos, pero Imhotep, que pertenecía en esa época, era la, la tercera dinastía y estuvo pues... Eh, Conjuntamente fue primer ministro del faraón Diéser, que es el faraón Zoser. ¿eh? Hay que entender que los nombres egipcios luego los tradujeron los griegos ¿no? cuando estuvieron allí. Fue después el, el, la dominación tolemaica, en este periodo tolemaico, en el que se redescubre a este señor. Sí, es cierto que hay escritos posteriores, muy posteriores a su muerte. Él eh, nació en el 2650 a.C. Estamos hablando de, pues, 4600 años atrás y murió en el 2600. Un señor que vivió 50, unos 50 años aproximadamente. No murió mayor. Murió, pues, con una edad ya mediana para la, la época de hoy no hay que tener en cuenta que la esperanza de vida del mundo antiguo era bastante menor que la que tenemos ahora porque habían enfermedades y sobre todo pues muchas infecciones y todo esto no fue tesorero del rey administrador de palacio señor hereditario sumo sacerdote de Liópolis. todo eso lo fue él. Pero hay unos escritos posteriores que habla de cómo este señor adquiere todos estos conocimientos. Imhotep venía de una casa pobre. Esto es lo que eh, no se entiende. Venía de una casa muy, muy pobre, pero muy pobre. O sea, pobre al extremo de que eran eh, sus padres, trabajaban en el campo. Él no tenía conocimiento ni sabía leer ni sabía escribir, ni sabía nada. Pero aquí viene un poco la historia, la historia mística de Imhotep. A Imhotep le pasa como a otros personajes, vamos a hacer un símil, los personajes bíblicos, ¿no? que además creían en otros dioses. ¿no? Noé, por ejemplo, es Yahvé, Jehová, el que le habla a una persona. Abraham, ¿eh? el padre de, del mundo hebreo en este caso, Abraham nació en Ur y la ciudad de Ur estaba en la antigua Mesopotamia y creían en los dioses Anunaki, ¿no? como todos los conocemos vulgarmente. ¿no? Y de repente hay un dios que habla con ellos, hay un dios que los toca y les da una sabiduría y un conocimiento brutal. Es a partir de aquí cuando Imhotep, Empieza a tener grandes conocimientos, no solamente de, de todo lo que hemos dicho, sino del cuerpo humano. Empieza a conocer todo lo que hay en el cuerpo humano. De hecho, eh, las herramientas que utilizaba Imhotep, además él creó una escuela de medicina. Son herramientas que todavía se, se utilizan o que se utilizan hoy en día. Herramientas quirúrgicas. Hablamos de las trepanaciones, esos agujeros que se hacen en la cabeza por diferentes motivos se pueden hacer. Ya dominaban las trepanaciones, pero Imhotep es el que da ese conocimiento. Algunos afirman que esa, ese agujero que se hacían en la cabeza como trepanación pues servía pues, para temas místicos, temas de la magia, temas espirituales... Y otros, pues bueno, para liberar la presión de los dolores de cabeza. Con lo cual, esto lo vamos a dejar así un poquito, que cada uno piense lo que quiera. ¿no? Pero ellos, mejor dicho, este señor, Imhotep, ya dominaba esto. Cuando llegan los griegos, los macedonios concretamente, y liberan a Alejandro Magno, libera a Egipto de los persas, se encuentran... De que descubren a este señor, lo, lo vuelven a redescubrir. Y, e incluso llegan a decir que es el propio Hermes Trimegistro, que no tiene nada que ver, pero bueno, ellos le hacen ese símil, ¿no? Pero hay que tener una cosa en cuenta: que cuando llegan los griegos en el año, en el, el, el siglo IV, en el 300 y algo antes de Cristo, ya hacía dos mil años, que este señor se había muerto. Es decir, es como si nosotros ahora descubrimos a Jesucristo, por decirlo de alguna manera, y sacamos todo su conocimiento o a un personaje de hace dos mil años, pero que no hemos convivido con él. Y nos tenemos que basar en cosas que hay escritas. Y mucho antes del periodo tolemaico ya habla de que a este señor se le aparecen los dioses. No sería el primer faraón que en alguna, en alguna estela, en algún lugar, os ha dejado escrito que eh, serían hijos de tal o cual Dios. Es evidente que algunos dirían eso para resaltar su figura. Pero hay otros que soñaban con un Dios, que un Dios venía a verlo en un momento determinado, pero que no se atribuían eh, la figura del Dios, los atributos del Dios como tal. Luego serían los propios egipcios que le darían esos atributos como dios, como un dios, un dios más. De hecho Imhotep fue venerado como un dios, pero fue un ser humano vulgar y corriente. Podemos ver en, en, en muchos lugares del, de, de, del mundo, en escritos, eh, escritos en libros santos, en, en muchas mitologías también... Pero este señor forma parte de la historia, la parte de la historia de Egipto, fue el que ideó cómo había que construir una pirámide, cómo se debía de hacer. Es más, dominaba una cantidad de temas, o sea, de, de, de materias, perdón, una cantidad de materias, mientras el hombre en aquel entonces, en otros lugares del mundo, vivían en cuevas. Y hacían pinturas rupestres. No dominaban la piedra, como lo dominaron los griegos, y en este caso Imhotep. Y posteriormente fue ya Keops el que eh, culminó con todos los conocimientos de Imhotep. Evidentemente tenía otro arquitecto, no era Imhotep, Imhotep ya estaba muerto. Pero fue Keops el que culmina ese conocimiento a través de lo que dejó Imhotep. Sabemos que Imhotep es un gran desconocido y que sobre todo se habla más de los faraones y de los dioses, pero que en este caso sería como una especie de ungido o tocado por los dioses. Y es muy curioso porque se resalta más las figuras históricas, evidentemente, y son importantes, de algunos faraones como Ramsés II o como Amenofis III o como Akenatón, por ejemplo. Eh, el faraón que estaba con, con este señor, ¿no? que sería Zoser, también fue un, un faraón importante. Pero la figura de Imhotep siempre se deja un poco como apartada. Esto se sabía, eh, llegó a, al siglo IV, siglo V de nuestra época, cuando el cristianismo lo descubre. Eh, aquí empieza ya un poco ese eh, desvanecimiento de Imhotep. Hasta el siglo VI, en algunos lugares de Egipto, incluso conviviendo, cuidado con esto, conviviendo el mundo cristiano, el mundo musulmán, no conviviendo conjuntamente, pero estaban en, la, en el mismo tiempo, en la misma época, habían algunos templos en Egipto que todavía realizaban las liturgias del mundo antiguo, del antiguo Egipto, y veneraban a Imhotep. Fueron los griegos los que impulsaron ese, esa adoración, pero es muy curioso porque fueron los entre los cristianos y los musulmanes, los que se cargaron prácticamente el antiguo Egipto, sobre todo los cristianos, los primeros cristianos primitivos. ¿no? Pero Imhotep se llega a venerar hasta el siglo VI de nuestra era. Pues a partir del siglo IV, siglo V aproximadamente, cuando el cristianismo empieza a hacerse eco de Imhotep. Y empiezan como... A que, a, no a querer, sino a desvanecerlo por completo. De hecho, Imhotep no es hasta el siglo XIX que se vuelve a conocer. Es decir, que su conocimiento y la existencia de Imhotep de cara al mundo, ha estado enterrada durante más de 1400 años. Porque era como una especie de ungido, fue como una especie de profeta, por decirlo de alguna manera o algún tocado por los dioses. No un profeta porque tampoco es que profetizase nada, sino que utilizaba la magia. La magia en el, en el mundo antiguo era un sinónimo del conocimiento. De hecho hay logias hoy en día que hablan de conocimiento y magia como una cosa única, como una especie de simbiosis de una cosa con la otra, porque el conocimiento es magia. Y la magia y el conocimiento... Viene dado por los dioses. Y es así como él lo predicaba, lo decía. Pero qué curioso, lo decía un señor que venía de una familia tremendamente y, y extremamente pobre, al extremo. ¿Cómo puede ser que de la noche a la mañana él va entrando dentro de la corte por sus propios conocimientos? En astronomía. ...en matemáticas, en aritmética, en arquitectura, en botánica también... Eh, ...dominaba... ...de hecho, eh, hay, hay varios, varios fragmentos por ahí... ...que hablan de eh, los temas de regadío, las canalizaciones... ...cómo había que regar, eh, controlar eh, ciertas cosas, ¿no? ciertos canales... ...por decirlo así, de cuando había las subidas del Nilo... ...cómo se podía aprovechar ese agua... Es decir, este Señor se ha dejado olvidado de la mano de, de, de, del hombre al cabo de los siglos porque el cristianismo se ha encargado, no a esta figura, sino a otras muchas más, porque como no pudieron asimilarla o, a, o hacer un sincretismo, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el cristianismo, sin ir más lejos, vamos a poner un ejemplo: hay santos que son romanos, que se pasaron al cristianismo. Pero no se sabe si se pasaron al cristianismo o el cristianismo los adoptó. Por ejemplo, aquí en España tenemos en el saber popular, ¿no? el conocimiento popular, pues la, la manía de ponerle una moneda a San Pancracio. ¿no? San Pancracio y se le pone una moneda. ¿no? Y fue mártir y no sé qué. Pues bueno, antes de, de ser mártir fue soldado romano y fue un asesino. Pero el cristianismo esto no te lo cuenta. Lo hace, lo hace suyo y, pues bueno, es, el, es, es al que se le pone una monedita con el perejil, ¿no? Como lo hacemos aquí en España. No sé si en América se hace esto. Y se le pide prosperidad económica, ¿vale? Pues bueno, aquí vemos un ejemplo claro. De hecho, hay un programa de esto, eh, a principios de, de En Busca de la Verdad, que hablaba yo de esto, ¿no? De santos, que no eran tan santos que el cristianismo ha hecho suyos, pero que a la vez fueron unos asesinos atroces. De cristianos. Esto es lo más curioso. Y el cristianismo lo hace de ellos. A este señor no lo pudieron asimilar para nuestra religión, porque no tenía ningún vínculo con el mundo hebreo, con el mundo cristiano, ni con Jehová. Entonces dijeron: ¿Dónde metemos a este señor? Pues simplemente lo apartamos. Y es lo que hicieron, olvidarlo. Y a nivel histórico, esto es un error. Porque al igual que otros, por ejemplo, Abraham, ¿no? Abraham cuando está allí en la roca, no va a matar a su hijo, no le dice, no lo mates, tal, no no me acuerdo exactamente de la frase, entonces no lo, no lo asesina y lo que hace es eh, eh, ofrecer en sacrificio pues, un, un cordero. no. Pues ahí vemos cómo hay un señor que hay un Dios que interactúa con él y le da el conocimiento. A Noé también le da el conocimiento. Es más, le dice, tienes que construir un arca, así, así, así, de esta manera, de la otra manera, ¿no? Que luego el mito de Noé está extraído de los sumerios, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. O sea, el caso es lo mismo, es un Dios que habla con un humano. Y a este señor le pasa exactamente igual. Pero como no encajaba en ningún sitio del cristianismo, lo dejan fuera. Y deberíamos de tomar ejemplo de, de, de, de lo que hizo este señor hace 5.000, casi 5.000 años, casi 5.000 años. Es decir, cuando el imperio, eh, el imperio egipcio cae, ¿no? en este caso, y resurge con el periodo tolemaico, con los griegos, es aquí cuando empiezan a descubrirlo, ¿no? Empiezan a... ¡ay, qué curioso, ¿no? Y empiezan a descubrir las pirámides. Pero es que las pirámides para ellos ya era del mundo antiguo. ¿Quién le dio el saber a este señor? Evidentemente, pues no lo digo yo, lo dicen los escritos. Fue tocado por dioses, seres que vinieron de fuera de nuestro planeta. Todo lo que es de fuera de nuestro planeta, ya lo dice la palabra, es extraterrestre. Jehová, que pertenece afuera de la tierra, a los cielos, es extraterrestre. El atributo que se le puede dar, si eran dioses físicos, si eran dimensionales, si venían a través de un portal, si venían en una nave espacial, eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que eran ajenos a nuestro planeta. Eran aliens, eran de otro lugar. Así que nos quedamos con la figura de Imhotep y con la figura del conocimiento, de este señor, porque yo creo que es súper valioso eh, ahondar en quién fue Imhotep, aparte de ser sumo sacerdote, eh, bueno, todo esto, sino como persona. Y es muy curioso porque el, en las cartas del tarot, ¿eh? esto es un dato que os va a gustar, hay una figura que es la, no sé si es la papisa, creo que es, que está con un libro caído, mirando, esperando... Como ¿no? alguien que está leyendo, la, la asombran por algo, ¿no? Y baja el libro y mira al frente, ¿no? Buscar esa carta. Es exactamente la figura de Imhotep. Lo que pasa que, bueno, las cartas del tarot, pues bueno, tienen un origen un tanto desconocido, ¿no? Pero también se habla de que el origen de las cartas del tarot originaban del antiguo Egipto. Y que ellos también incluso, mm, mm, eh, podían eh, predecir algunas cosas ¿no? con este juego de cartas. ¿no? Y la figura que sería ese símil, aunque en, en femenino, ¿eh? sería la papisa, si no recuerdo mal esa carta, ¿no? que se ve pues, una, una dama que está en un, en un sillón sentada y que está con un libro caído, como esper esperando porque la han sorprendido por algo está en un estado de eh, observar, ¿no? de, de escuchar, a ver qué me vas a decir, igual que tenemos la figura de Imhotep. Quiero que veáis esta representación, es un segundito, vamos a verla aquí, vamos a cerrar esto y aquí la tenéis, es la representación, esto está en el Museo del Louvre, en París, lo podéis encontrar ahí. Así que, Alba, ¿qué te ha parecido toda, toda esta historia? ¿Eh? ¿Qué te ha parecido todo esto que os acabo de, de contar? Hombre. Es cuanto menos curioso, ¿no? Sí, es muy curioso y además a mí me ha gustado mucho. Ya nos la contaste eh, en el directo que estuviste con nosotras cuando, si no recuerdo mal, fue en el que hicimos de Keops. Creo que fue en ese y por eso nos lo contaste, porque luego fue Keops el que recogió, bueno, el que... Eh, tuvo también ese conocimiento y la verdad es que es súper interesante y yo creo que, que tiene que tener mucha verdad esa historia, porque si no ya me dirás un, una persona que, que era de familia pobre y no tenía conocimientos ni nada y de la noche a la mañana mira lo que se convirtió. Sí, a veces a veces pienso que el, la figura de Jesucristo, aunque históricamente se, se ha demostrado que existió, de hecho hay, hay varios, varias fuentes que citan a Jesús, que no son cristianos, y sobre todo a los cristianos, los citan en un montón de sitios. ¿no? Pero a veces pienso que esos cuatro evangelios que existen, eh, que son los evangelios canónicos, a veces pienso y hay trazas que como en aquella zona de Palestina, eh, y sobre todo Palestina, Galilea, toda esa zona de por allí, eh, bebían de varias culturas, aunque ellos tenían la propia suya, pero esto no quita que todas las culturas influencian unas sobre otras y sobre todo cuando hay proximidad. Y hay que recordar que los egipcios eran también mercaderes, se movían eh, de un lado a otro, tenían sus pequeñas flotillas comerciales y, pues bueno, eh, comerciaban. Eh, a veces nos asombramos cuando se han encontrado pequeñas figuras o pequeñas Objetos egipcios en yacimientos de aquí en España. Bueno, los Anunnakis, no, es que eran comerciantes. Cruzaban el Mediterráneo y cambiaban unos productos por otros. Simplemente, era el trueque, la ley del trueque. ¿no? Entonces, en, en la zona de Palestina, de Galilea, de toda esa zona de por allí, pues también tenía influencias. Y es aquí donde creo yo que el cristianismo primitivo bebió mucho, sobre todo los coptos, porque los coptos fueron los primeros cristianos egipcios ¿no? que llegaron de la zona de lo que sería hoy el Israel moderno. ¿no? Llegaron de esa zona porque eran judíos, eran judíos. Y llegaron a la zona de, de, de Egipto y hoy en día son los coptos, que son los cristianos ortodoxos que existen en Egipto, ¿no? que son cristianos. ...y que bebieron de esas fuentes egipcias... ...de hecho esto es algo que no es algo... Eh, ...como diría yo... ...son teorías o hipótesis disparatadas... no, ...son realidades que además las podemos ver allí en Egipto... ...con los cristianos coptos de hoy en día... ¿eh? ...y que esa cultura fue exportada... ...a gran parte del este del Mediterráneo... ¿no? De ...Grecia, Turquía, lo que es la actual Turquía... Eh, ...Italia, ¿no? cerca de Italia alguna de las islas, el norte de África, y luego ya pues en esta zona de Europa pues eh, habría ese cambio ¿no? de, de, ese, de ese cristianismo católico que es el que tenemos aquí y que también bebió de aquellas fuentes. Así que lo vamos a dejar aquí, pero antes nos vamos a Egipto, ¿no? Hablando de Egipto. Sí, hablando del rey de Roma. Sí, del 16 al 26 de abril. Sí. Quedan poquitas que plazas. Nos vamos, queda pues una o dos plazas quedarán. ¿Eh? Se llenó muy rápido, pero ahora estamos esperando que vengan dos personas más con nosotros. Una o dos personas, tampoco hace falta que sean muchas más. Tenéis la información en mi página web, www.rafafernandez.net. Lo podéis buscar y en la sección de viajes, pincháis y ahí veréis que está lo que viene siendo el viaje ¿Mm? y sobre todo comentaros una cosa eh, mi canal secundario EBLV Live lo podéis encontrar aquí también es un canal pequeñito no hablo de misterio, hablo de todo de la vida, de cosas que ocurren y dices, bueno, las voy a contar aquí de hecho ayer estuvimos en un directito también con Alba y hablamos sobre, bueno, cosas que ocurren en los canales, en YouTube y yo creo que es bastante interesante. Por mi parte nada más, Alba, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, ya sabes que yo estoy encantada de venir siempre que me invites. Muy bien, muchísimas gracias. Y chicos, a vosotros, pues nada, mandaros un cordial saludo, bienvenidos a los nuevos, no olvidéis de visitar el canal de de Clásicos de Misterio, del Misterio de Alba y la compañera Paloma, que lo tenéis aquí, Clásicos del Misterio, lo podéis buscar, es gratis, os podéis suscribir. Y aquí, pues también, podéis compartir este vídeo si os ha gustado y, pues bueno, escribir aquí abajo, pues, lo que os apetezca. Así que, amigos, muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches, depende. ¿eh? Y nos vemos en el próximo programa. Un beso a todos, hasta la próxima.